often throw up? Me gusta pedir a la casa. Hola, ¿cómo estás? Soy Jolly. Bienvenido a mi canal. El canal se llama La Jolly Channel. Bienvenidos. Hoy, hmm, ustedes me dijeron, Jolly prepara un video sobre phrasal verbs más populares. Bueno, aquí estamos. Phrasal verbs más populares en día a día. Vamos, chicos y chicas. Empezamos. 15 phrasal verbs más populares y más usados. ¿Por qué tú quieres aprender inglés? Para comprar lentes nuevas, para negocio o para encontrar amor de tu vida. Ya deberías saber este frase over, es muy popular. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice despertar? Wake up. I wake up at 7. Do you wake up early in the morning? Como ya hemos despertado, ahora, ¿cómo es salir de la cama? Porque como sabemos, puede ser la gran diferencia. En mi caso, seguramente es así. Despierto, pero salgo de la cama un poco más tarde, después de un par de alarmas. ¿Y tú? <ríe> get up. Salir de la cama. I get up thirty minutes later. Si tú quieres salir a un restaurante, ¿cómo vas a decir? Hay un frasal verb para eso. Mm -hmm. Eat out significa comer afuera. Do you often eat out? I love to eat out. Me gusta pedir a la casa. Si quieres que alguien te espere, ¿qué podrías decir? Hold on. Espera. Hold on a minute. Hold on, please. Hello? Hold on. Sí, sí, sí. Mm -hmm. I'm sorry, I have a call. Please, hold on. Si ves a alguien que está un poco nervioso, ¿qué puedes decir? Calm down. No se pronuncia acá L. Es calm down. Tranquilízate. Baja tus emociones. Calm down. Relájate. When you feel angry, you should calm down. Music calms me down. ¿Cómo se dice volver? Go back. I love Barcelona. I want to go back there, si sí, se puede. Come es venir, pero ¿cómo es entrar? Come in, please, come in, o come in and have an orange juice. Hay otro frasal verb que también es con come, es visitar. Come over, he promised to come over last week. Can you come over tonight? Uno que siempre se confunde: throw, throw up y throw away. ¿Cuál es la diferencia? Throw up es cuando tú, por ejemplo, bebes demasiado vino o en Chile. Significa vomitar. ¿Do you often throw up? Um, y otro es throw away. Significa votar. Do you accumulate things or do you throw them away? Look for y look after. ¿Cuál es la diferencia? Look for es buscar. Where are my glasses? I'm looking for them. Look after es cuidar. My son is sick. I need to look after him. ¿Cómo se dice cancelar? Call off. Puede ser para negocios, pero también día a día. What are you saying? Are you calling off the meeting? No. Why? Keep away. Keep away es mantener la distancia. I don't know if I like you. Please, keep away. Y último... Show off. Cuando quieres demostrar que tú tienes. I have a Ferrari. I love all the silver and gold things. I love to wear them all. That's better. Es todo por hoy. Gracias por ver este video. Si te gustó, dame un like. Comparte con tus amigos que quieren aprender inglés. Y si te gustaría tomar clases online conmigo, individuales o grupales, me avisas. Mis redes sociales están por acá. Hasta la próxima. Chao, chao. No veo nada, no veo nada. ¿Dónde están mis lentes? Ah, ahora sí. Mira, no me voy a ningún lado. Me gusta pedir a la casa. La música me calma. Ok. Hay uno que siempre se confunde. Oh! I have a car and, and it's not a normal car. It's, it's Ferrari. <laughs> oh, that's better.